Hola, hola, hola, hola Bueno eh, Para los que me preguntan si nunca me cambio La remera, les comento que Yo los videos los grabo todos en un día Por lo menos los de toda una semana Llegamos al fin Porque si no sería muy feo No cambiarse la remera en tantos días eh, Llegamos al fin De esta semana eh, Con este Video número 21 eh, Quirón en la mitología, y con esto también llegamos a un ciclo eh, Ya vimos todos los planetas y planetoides, en este caso Quirón Que eh, tienen representación en astrología, los vimos desde el mito ¿Para qué? Para poderlos comprender mejor después cuando hablemos del Sol en Aries, del Sol en Tauro, de Quirón en Pisces, qué sé es yo, no sé, en cada signo, cuando hablemos de los planetas en cada signo. Entonces, es muy importante eh, que eh, se escriban o vuelvan a escuchar el video eh, o mmm, traten de retener estas pequeñas historias mitológicas ¿Para, qué? Para que puedan comprender mejor al planeta Bien, Quirón nos toca hoy Como último eh, planeta del que vamos a hablar de su mitología eh, Quirón es un centauro los centauros, nada, eran un desastre, eh, les gustaba el juego, la diversión, eh, beber mucho, comer mucho. Quirón era el único centauro en el, en el mundo que, eh, que era todo lo contrario, era sabio, eh, enseñaba música, arte, era médico... Eh, sanador eh, y eh, era hijo de Cronos o sea de Saturno pero eh, Cronos cometiendo una infidelidad a su esposa eh, llega a una isla y se enamora de, de una mujer que había ahí y, y entonces para eh, eh, no ser descubierto se transforma en caballo y copula prácticamente la viola a esta mujer y de esa unión nace eh, eh, Quirón eh, pero claro cuando nace Quirón ya Saturno se había ido y y la madre se desespera porque del ombligo hacia arriba dicen que era un ser muy bello pero del ombligo hacia abajo tenía eh, cuerpo de caballo entonces eh, la madre pide ser transformada en un árbol de tilo eh, y, y lo abandona entonces él crece solo y él se educa y él era todo lo contrario al resto de los centauros ahora en un momento Heracles estaba eh, persiguiendo a los centauros y sin querer lo hiere eh, en un muslo eh, con el veneno de Hidra pero resulta ser que como era hijo de Cronos él gozaba de la inmortalidad aunque no fuera un dios Tirón. Y, y entonces claro eh, él sufría mucho le daba mucho dolor esto entonces lo toma a Prometeo y, y le cambia eh, la inmortalidad que él tenía eh, por calmar su dolor para calmar su dolor no quería seguir viviendo con ese dolor. Por eso en astrología a Quirón, que es este simbolito que parece una llave, eh, está relacionado con el sanador herido. Porque él era sanador pero no podía sanarse a sí mismo. Eh, hay una gran discusión sobre Quirón... Eh, todavía está muy en estudio. A mí me apasiona la historia de Quirón y la mitología de Quirón desde que lo conocí y, y por eso lo enseño. Y hay una gran discusión si Quirón, por ser Centauro, debería ser el verdadero regente de Sagitario o por su arte de sanación y de servicio a los demás y de educar y demás. No debería ser el planeta regente de Virgo. Así que bueno. Ahí estamos en esa discusión. Que en algún momento va a haber que darla. Y que vamos a llegar a una conclusión. Bueno, gracias por haberme acompañado. También toda esta semana. Esta tercera semana que finaliza hoy. Mañana nos volvemos a encontrar. Claro que sí, por supuesto. Como siempre con un nuevo video. Te pido que te sumes a nuestra comunidad de Centro Aprender Astrología Chao, hasta mañana.